Sí, sí, sí, sí, sí, también es verdad. oye Pero también con la frustración, ¿no? lo que no nos permite ser felices. Pero, a ver, la realidad de cada uno es la que es, una realidad que hay que enfrentar, cada uno con, con lo que podamos a nuestra mano. Pero tú dices que hay algo que nos acorrala cada uno y es la terribilitis, sí, sí, sí. ese enemigo que acorrala. La... ¿Qué es la terribilitis? Sí, sí, sí, sí. Mira, es, es, un, es, es como un virus también, ¿no? La terribilitis yo creo que es el, el padre de la enfermedad emocional, ¿eh? Fíjate, es el hábito que a veces adquirimos de decirnos a nosotros mismos que cualquier pequeña adversidad es terrible. El fin del mundo, la guerra nuclear, no lo puedo soportar. ¿eh? También lo, podemos llamar, lo podríamos llamar no lo puedo soportitis. También. Pero fíjate, ¿eh? que cuando tienes ese hábito, ostras, eh, te ponen una multa, eh, pisas una caca de perro, alguien te dice algo desagradable en el trabajo y pam, pam, pam, tú lo elevas todo, tú lo elevas todo al término de terrible. Pero, es nuestro diálogo interno, ¿eh? Pero sería igual para lo bueno, es decir, ¿sería igual de malo vivir todo lo bueno a tope y después al día siguiente todo lo malo a tope? Me parece también. Sí, no sé, también me parecido, ¿no? Porque eso te sí. lleva a tener unos estados de ánimo tan cambiantes. Sí, sí pero eh, pero pecamos más directamente de la terribilitas, ¿eh? O sea, de quejarnos, ¿sabes? Mira, hubo un gran un gran filósofo, para mí uno de los mejores de, de la época clásica, ¿eh? Que dijo una frase que a mí me parece brutal. ¿Eh? Y, y muy revolucionaria, aunque no lo parezca, ¿eh? él dijo, mira, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esto es brutal. ¿eh? Un ejemplo. Porque, porque mira, Esto implica que si te deja tu novia y tú te deprimes, no es porque te ha dejado tu novia, es por lo que te dices. Porque a partir de entonces, muchas veces, te estás diciendo todo el día y toda la noche Dios mío, estoy solo, Dios mío, no encontraré otra, Dios mío, nunca podré ser feliz. Todo el día, ¿eh? Y al final te deprimes. Entonces, fíjate que la clave, una de las claves de la fortaleza emocional fundamentales es cuidar tu diálogo interno. ¿Sabes? Tener un diálogo interno propio de la gente más fuerte y más feliz, sin terribilitis. ¿Sabes? De hecho, la gente más fuerte y más feliz, si abrimos su cerebro, ¿eh? Esto no lo abrimos, pero vemos a ver cómo <risa> piensan. ¿Cómo piensan? ¿Cuál es su diálogo en cada día? Y aunque te parezca increíble, es gente que no terribiliza jamás. Y se lo cree. Ellos dicen, mira, mientras pueda hacer algo valioso por mí mismo y quizás por los demás, yo voy a ser feliz. Vale, no me gustará. Hay cosas que no me gustan, por supuesto. Ojalá no hubiese pasado, pero cuidado. ¿eh? Claro, una cosa es calificar una adversidad de mala o muy mala y otra cosa es de terrible. ¿eh? Hay, es lo que llamamos el espacio a la salud mental. Porque cuando dices que algo que me ha pasado me podría pasar, sería terrible, estás diciendo que ya no puedes ser feliz. Y cuando dices que una cosa es un poco mala, pero no terrible, significa que no me gusta, pero que yo aún puedo ser feliz. Ah, amigo, eso lo cambia todo. Y eso se puede aprender. Vale, Rafael. Eh, hay mucha gente triste o con periodos de tristeza que inmediatamente es depresión. Sí. Se puede estar perfectamente sano no es una dolencia estar triste, ¿eh? es casi algo necesario, Totalmente, entiendo yo. Claro que sí. Pero la gente enseguida está con depresión. Bueno, una cosa, ¿Depresión por qué? Es que ha perdido su equipo. ¿Qué me estás contando? Exacto, pues sí. esto lo hace mucha gente. Totalmente. Pero, no, no, tristeza es una cosa. Exacto. Cortar un árbol te da una tristeza que te muere, pero, pero depresión es ya una cosa que requiere un tratamiento. No, ¿No tendemos a magnificar cualquier cosita, que es un poco abundando en lo que tú estás diciendo? Totalmente, totalmente también, porque tenemos muy mal diálogo interno, ¿no? Esto, eh, nuestro diálogo interno con lo que nos sucede, lo sucede a los demás, eh, no lo cuidamos, ¿sabes? Y es muy importante, eh, eh, ¿sabes? Calificar, las pequeñas adversidades son pequeñas adversidades, las puedo cambiar o no las puedo cambiar, pero no son el fin del mundo y la guerra nuclear. Y cuidar eso mucho, pero fíjate, en el día a día, ¿eh? en las cosas pequeñas ya puedes trabajar en ello. ¿eh? Cuando alguien te dice algo desagradable, tu mujer en el trabajo, lo que sea, bueno, ok, tranquilo. No me ha gustado, pero no es el fin del mundo. ¿eh? Puedo intentar arreglarlo, pero si no lo arreglase, no me muero. Venga, va, vamos a intentarlo hacer de una manera... de una manera constructiva. ¿no? Esto es súper importante. ¿Te has deprimido alguna vez? Mira, no, he tenido la suerte que no, he tenido adversidades, he tenido así, incluso momentos de ansiedad, pero depresión no. ¿Hay que ser feliz siempre? ¿O la gente puede tomarse periodos de descanso en los cuales uno puede tener ah. momentos que no, no son los más brillantes, pero tampoco los más profundos, los más ah, tristes? Se puede, se puede, yo tengo una teoría personal supuesto. que es el día bueno es el día que pasa inadvertido. Ah, Un día sí. que no es malo ya es bueno. Claro que sí. Sí, sí, sí, es verdad. También, no pueden ser todos buenos. Claro, por supuesto. Y también tenemos que entender que las emociones negativas son normales también, ¿no? Por ejemplo, un poco de tristeza, un poco de nervios, eh, lo que quieras es bueno, eh, es saludable, porque además te advierte de cosas, ¿no? Pero si ves que esas emociones tú las vives de una manera demasiado acentuada, incluso a veces de una manera un poco irracional, mucho más que los demás, entonces eso significa que has de aprender que tienes que calibrar eh, esa línea de evaluación y no entrar en terribilites, ¿sabes? Aprender a no hacerlo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, eh, que las emociones negativas son útiles, por supuesto. Uh -huh. Rafael, aquí nosotros trabajamos con la soledad diariamente. Uh -huh. Intentamos a, sobre todo, nuestros mayores que dejen de estar solos. Sabemos y nos cuentan lo terriblemente solos que se sienten desde que sus parejas han fallecido o por cualquier circunstancia, ni siquiera tienen a alguien con quien compartir, con quien hablar. Eh, ¿Cómo podemos sentirnos menos solos? ¿Cómo podemos ayudar a todas estas personas que nos ven para darles ahí un, algo sí. a lo que agarrarse? Mira, yo creo que existe un concepto que va súper bien y es súper importante, además yo creo que es auténtico, que si entendemos que ahí afuera, en el mundo, la gente, tiene un hambre de amor brutal. Todo el mundo lo tenemos, ¿eh? De hacer grandes amistades, grandes amigos... Buah. Lo que pasa es que con, con la vida está un poco loca que tenemos, nos distraemos uh -huh. y, y no lo parece, pero en realidad sí. Entonces, yo creo que el gran antídoto para la soledad es entender que el resto del género humano, las, la, el chico que te vende el periódico, la señora que te vende el pescado, tu vecino de al lado, son potencialmente son tus mejores amigos. Si los descubres, si tú empiezas a abrirte, tú, si tú le das amor, estás rodeado de personas maravillosas. Eh, vale, hoy, es verdad, todos tenemos nuestras neuras y nuestros momentos, pero en el fondo la gente es maravillosa. Yo creo que todos somos un poco como niños de cuatro años, ¿sabes? Si cualquiera de nosotros ahora vamos a una guardería y vemos a los chavales y niñas que hay allí, ¿qué son? gente que lo que quiere es amar, ser amado y... y relacionarse, de alguna sí. forma. Pues seguimos siendo lo mismo. Pero eh... esta sociedad cada vez nos ha ido cerrando más, ¿verdad? Sí. Quizá... Totalmente, totalmente. Pero eso lo podemos recuperar porque está la semilla está ahí dentro. Entonces, a partir de ahora he de pensar, ¡ostras! Estoy rodeado de personas, de esos niños maravillosos y yo soy uno más. Y lo que quiero es abrirme. Y, y si haces esta experiencia, te vas a sorprender, ¿eh? porque te vas a encontrar gente que de repente ¡pum! se abre como una flor también. ¿no? Entonces, eso hay que mantener súper porque es la verdad, hay que mantener eh, la esperanza y, y, y saber que el género humano en realidad es buenísimo, como decía Rousseau, es buenísimo por naturaleza, está ahí dentro. Eh, vamos a ver, porque aquí vienen muchas personas mayores que nos dicen antiguamente vivíamos en una casa de vecinos eso lo dicen todas las tardes. Sí, sí. Y de un puchero comíamos todos y el que no tenía se le acercaba un plato y si había alguien enfermo se cuidaba entre todos. Tú hablas de esas series estadísticas que demuestran que la vida empeora. En algún punto se demuestra que ya hay menos empatía, más tendencia al egoísmo y que esto acentúa la soledad porque tendemos a aislarnos. Ya no sí. hay esa comunicación. Mucha gente dice, tengo la suerte de tener unos vecinos maravillosos. Menos mal que mi vecina, menos mal que mi vecino eso no no se ha perdido un, un poco mucho sí sí sí se está perdiendo porque vivimos vidas más de más deprisa con más exigencias fíjate lo que hablábamos antes de las super exigencias hace que estemos pendientes de cosas que pensamos que son súper su, importantes estar delgado eh, conseguir más dinero irme de, el vacaciones, teléfono de moda todo todo todo todo y no me ocupo de lo esencial pero pero el, la solución está en que darse cuenta de que lo que decíamos, ¿eh? de que el ser humano, en realidad, ahí dentro está el corazón amoroso de las personas. Uh -huh. Entonces, ábrelo, ábrelo. Bueno, has escrito varios libros que ha atrapado a miles de lectores. Ahora eres un hombre sin miedo. ¿De verdad uh -huh. se puede vivir sin miedo? Sí, se puede vivir sin miedo. Yo, el último libro que he escrito, eh, precisamente, se llama Sin Miedo y es un manual para tratar los temas de... los, Fíjate, un trastorno que tiene muchísima gente ahora y después de la pandemia más, con la pandemia. El trastorno de ataques de pánico, el TOC, el famoso trastorno obsesivo-compulsivo y la hipocondría. Temas que son trampas mentales de las que te puedes curar perfectamente. Exige, te exigirá un trabajo de sensibilización. Un esfuerzo. Un esfuerzo, porque hay que exponerse a esos miedos hasta darte cuenta de que, en realidad, no existen ni deshacerlos, pero lo importante es que, mira, cientos de miles de personas han superado completamente, por sus propios medios, ¿eh? su trabajo mental, los ataques de pánico, todo tipo de trastornos obsesivos, la hipocondría, que es un trastorno obsesivo del copón, pues eso lo podemos superar gracias a, nos, a ejercicios de exposición diaria y darse cuenta de que en realidad no hay nada que temer en eso. Bueno, Rafael, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Esperemos que alguno de tus libros o lo que has contado hoy aquí le dé la clave a alguien para que deje de sufrir, porque se sufre con todos estos trastornos sí. y todos